Bien, buenas tardes, bienvenidos. Siempre lo digo, bienvenido, pero esto es de verdad. Por de fin. manera especial. <ríe> sí. De manera especial, por, bueno, por el tiempo que, que hace, que bueno, no vamos a decir malo porque no, no. hace falta mucho la lluvia. Así que bienvenido en una tarde un poco desapacible. Y a esta última pieza una pieza no, una pieza más, no, el domingo, este último miércoles en el museo de, de este año, del 2022, en el que, bueno, como ya saben ustedes, se va a hablar sobre un yacimiento muy importante en la provincia, del municipio de Cabra, y que tiene mucho que ver también pues, con una pieza simbólica de este museo, que es la escultura del dios Mitra. Eh, tenemos al director del museo histórico, ¿eh, histórico de Cabra. Arqueológico, arqueológico no histórico, arqueológico. El director del museo arqueológico de Cabra, Antonio Moreno Rosa, que bueno, me ha mandado nueve folias porque tiene un currículum muy extenso, pero yo lo voy a resumir bastante. Sí, por favor. No lo digo porque él, él lo tiene muy extenso. Entonces, bueno, él es licenciado en Filosofía y Letras en la sesión de Geografía e Historia y toda su actividad profesional ha estado siempre dirigida a, a la arqueología, desde un principio. Desde sus primeras participaciones en las excavaciones, tanto de la Cueva de los Mármoles, en Priego, como en Sierra Palacio, en o en Cueva de la Mina, en Cabra, en el Dorme de la casa de Don Pedro o en la Cueva de la Cariguela del Piñar en Granada. Además, con, bueno, pues, con profesoras nuestras de la facultad, como Beatriz Gavilán o como la señorada María Dolores Asquerino. Ha participado en numerosos cursos, tanto como asistente, como también ponente, y seminarios, por ejemplo, en Patrimonio y Desarrollo Local, eh, ...temas como el mercado laboral de la arqueología... las empresas de arqueología y el ejercicio libre de la profesión... ...la romanización de la península ibérica... ...la fortificación de la Edad del Hierro... ...la jornada en torno a la historia del Carpio... en ...la jornada Festum de Almerinilla... ...en curso de extensión universitaria de la UNED... ...en Córdoba o en el Congreso... ...en el primer Congreso Internacional de Municipalización... ...puesto en valor del patrimonio cultural... Celebrado en Ciudad Real. Además de eso, él, bueno, dirige excavaciones arqueológicas, trabaja también en otras excavaciones y tiene una gran también actividad científica. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, como el caso de la localización de las sepulturas megalíticas situadas en el sector septentrional de la provincia de Córdoba, o la prospección del fenómeno megalítico en el norte de la provincia el poblamiento prehistórico del macizo de Cabra y su relación con la Arta Campiña y ha participado también en otras excavaciones como en la Cueva de los Murciélagos de Suero o en proyectos como la implantación romana en la Arta Andalucía el estudio y musealización del Cerro de la Merced y del Cerro de la Cruz que también ha participado en la excavación de, del Cerro de la Merced un importante yacimiento también de Cabra lo mismo en la investigación y en la excavación de la veleña, eh, también en Cabra, un yacimiento prehistórico que está dando muy, unos resultados también muy importantes y que bueno, algunos de los materiales también los hemos compartido entre ambos museos. Y también en el proyecto de investigación, ciudades y complejos aristocráticos ibéricos en la conquista romana del arte Andalucía, nuevas perspectivas y programas de puesta en valor todo ello también en relación con el Cerro de la Merced y el Cerro de la Cruz. Y bueno, además es vocal del Consejo de Redacción de la revista Antiquita una revista bueno, pues muy apreciada y conocida por todo el mundo de, de la arqueología y él, pues su actividad principal, es como, como arqueólogo profesional, como digo, investigando y dirigiendo excavaciones eh, pues, tanto en Córdoba ciudad como en la provincia. Y bueno, fundamentalmente pues Antonio es amigo, es compañero y colaboramos juntos mucho. Creo que la, una de las excavaciones que él hizo aquí en Córdoba fue porque me sustituyó cuando yo entré en el museo, una excavación que yo dirigía entonces y bueno pues desde aquel tiempo pues hemos estado en contacto. Sí quisiera también destacar la colaboración que tenemos. Que siempre ha habido y que tenemos con los museos locales, pero especialmente ahora con el Museo de Cabra, en relación con las jornadas que se están haciendo sobre Mitra y sobre el aniversario de la excavación de la villa de Mitra. Y con el préstamo que hemos hecho de, de la escultura de Mitra, del original, proyecto que ellos tienen una copia, para que lo tengan allí en el Museo Arqueológico de Cabra y bueno pues es una colaboración institucional que hacemos con muchos otros museos locales y que nos gusta poner de relieve por ambas partes así que muchas gracias por estar hoy aquí que viene desde Cabra con el tiempo que hace así que muchas gracias Antonio eh, Buenas tardes, muchas gracias Lola por tus palabras y efectivamente la, mi bautismo de, de fuego de la arqueología ...fue no sustituyéndote, sino contigo... Ah, bueno, sí. ...estuvimos excavando un tiempo los dos juntos... ...y luego ya, como directora y luego ya salí... ...pues en primer lugar agradecer a todos vuestras asistencia eh, ...en este día... ...y como bien ha dicho Lola... ...esta conferencia... ...que, que vengo a dar aquí en, en Córdoba... Eh, ...entra dentro de esta colaboración entre museos como aparece aquí en el cartel de este préstamo temporal de la escultura del mitra original que desde 1952 está aquí en esta casa y desde el día 17 de noviembre de este año hasta el 25 de enero estará en el Museo Arqueológico Municipal de Cabra, en lo que constituye un granito de la, de la no solamente de la, de la colaboración entre museos, como has dicho Lola, sino de, eh, de la arqueología en Cabrense. La, la conserje me acabo de decir que 2.900 personas han ido ya a ver el Mitra en Cabra. Ustedes eh, no se lo creerán, pero el Mitra. ...es muy muy importante para Cabra, ...es uno de los referentes... Eh, ...de la arqueología de Cabra. ...y eso es lo que yo quiero transmitirles... Eh, ...con esta charla... Eh, ...dónde apareció el Mitra... ...y explicarla en la casa del Mitra... Eh, como, ...que es como se llama... Eh, ...el yacimiento... ...que creo que es algo importante... ...y muy desconocido... Eh, ...tanto, no solamente para... Eh, ...supongo para ustedes... ...sino incluso para la gente de Cabra. La, la aparición del Mitra, eh, Mitra San Gustavo, que en, entra dentro de los cultos mistéricos, pues tiene su misterio, y de hecho hay aquí alguna, alguna, algunas cuestiones que siguen teniendo su misterio. Esta colaboración entre museos, también se, eh, va a formar parte de esta colaboración entre museos, que creo que Lola va a, repetir, va a, a hacer otra conferencia en Cabra, creo que el día 17 o el día 14, el, el 13, el 13 de enero, respondiendo a una pregunta que es muy importante para los EGA De hecho, fue un título provisional que yo le puse a Lola. Digo, Lola, tú vas a hablar de esto, y no me lo cambió. La, es por qué el Mitra de Cabra está en el Museo Arqueológico de Córdoba. Ese es el título de la conferencia. Yo creo que denota también una gran valentía por parte de Lola. <risa> Sí, ese título. Pero bueno, voy a empezar a, a, de un modo somero, espero no, no pasarme, tengo un guión, para, para explicarle a ustedes el contexto en el que aparece la escultura del mitra. Eh, importante, la, el sitio donde aparece la escultura del mitra está siendo objeto actualmente de una actividad arqueológica. ...llevamos ya esta semana, no hemos ido debido a la lluvia... ...pero se está excavando y como comprobarán ustedes... Eh, ...con unos resultados muy, muy interesantes... ...de hecho la percepción que se tenía de la villa... ...como una villa modesta... ...como una villa que aunque hubiera parecido el Mitra... ...por eso es un yacimiento importante de, de Cabra... ...una villa que tiene la domus principal... 700 metros como mucho la de Almedirilla creo que son 1500 metros cuadrados es decir, una villa modesta que era relevante porque aparecía el Mitra solamente por eso eh, pero arquitectónicamente modesta y los espacios también, ya los mosaicos se, como van a comprobar ustedes se excavaron y se, en 1973 se, se arrancaron están expuestos en las paredes del museo eh, lo que se está... ...descubriendo lo que está apareciendo... ...en los poquitos espacios... ...que quedaban y en la limpieza arqueológica... ...que se está realizando de los excavado... ...está dando sorpresas... ...muy, muy interesantes... ...que junto con la aparición del Mitra... ...en 1949-50... Eh, ...va a cambiar la percepción... ...de lo que es la villa... ...esta, esta ilustración... ...simplemente quería manifestarle a ustedes... ...que como van a comprobar... Eh, ...cosas de las que digo... ...pueden que dentro de diez días no sean así... ...creo que no, pero... Puede, ...es posible y de hecho lo vamos a ver así... ...la situación de Cabra... ...no creo que, que sea algo desconocido para ustedes... ...es importante en época más antigua, en época ibérica... ...digamos que está entre la, la Bastetania... ...es decir, lo que son las serranías béticas... ...y lo que es la campiña sevillana y la campiña de Córdoba... Eh, ...los principales yacimientos... Que, que tenemos alrededor obedecen precisamente a esta a esta dualidad de paisajística. Eh, tenemos Cabra aquí y Gabrum. la villa del Mitra está aquí, <coughs> tenemos Hipolcobúrcula, Carcabuey, en las serranías, tenemos el Laderón, luego hacia la zona este, en la, en la vía Málaga-Córdoba, tenemos Monturque, eh, nombre de... ...de la ciudad no se conoce, la ciudad antigua... ...que fue bastante relevante... ...tenemos un posible municipio, Flavio... ...en un yacimiento que se llama eh, Prado Quemado... ...entre eh, Lucena y Cabra... ...tenemos otro yacimiento en el Cerro Santa María... ...otro ópidum también, también importante... ...pero en cualquier caso... La, ...la población importante en esta época, en época romana... ...como todos ustedes sabrán, él, corresponde a la campiña... Aquí tenemos solamente los dos yacimientos de los dos Opinus importantes que están en, en el término de Nueva Cartella: eh, Soricaria, posiblemente, Plaza de Armas y las Cuevas de Sequeira. Son dos yacimientos muy importantes y de refilón cogemos parte de la campiña y por Uva, que es Baena. Luego hacia arriba, pues estos reparadores, las colonias, Ucubi, Montilla, eh, está Cabra justamente en ese límite entre lo que son las la serranías y las campiñas. Eh, este es Igabrum. antes de pasar a la, a la villa, quiero contextualizar un poco, ya que se trata de una villa sururbana, que conozcan ustedes la situación de, de, la, de la ciudad. Licabrum, Igabrum, Licabrum, seguramente, siguiendo a Sulten, que de momento creo yo que tenemos que seguirlo, pues es eh, un ópidum. ...que se conquista por Cayo Flaminio... ...en el 192 a.C. ...deriva luego el nombre en Igabrum... Eh, ...es un nombre de una ciudad ibérica... ...y Igabrum se sitúa... ...precisamente en el barrio de la Villa... ...en, en Cabra, actualmente... Eh, ...parte del casco antiguo... Eh, ...Igabrum es una, un ópido muy pequeño... ...135 metros de anchura... ...350 metros de longitud amurallado totalmente, con una secuencia de murallas desde el siglo VII, casi con toda seguridad, y que debido a la, a la presión urbanística que ha recibido, totalmente contraria a la de Córdoba, pues apenas hay restos, no solamente de, las, de la igabrum romana, sino del municipio romano de Igabrum, apenas hay restos arqueológicos. Dos tercios del barrio son actualmente jardines y olivares, parte de la... ...del convento de la Escolapia y de la Franciscana... ...y el resto son casas modestas que creo que en todo el barrio hay dos sótanos... ...con lo cual eh, los materiales de época romana que conocemos son muy muy escasos... ...en el Museo Arqueológico de, de Cabra hay pocos materiales... ...no solamente de época romana, sino de época medieval, medina cabra... ...no hay apenas, sencillamente porque todavía están los materiales allí ...no tiene otra, otra razón, como os digo creo que en el barrio hay dos sótanos solamente... Sin embargo, eh, contamos desde hace bastante tiempo con, alguna, con algunas inscripciones que son realmente relevantes, como por ejemplo esta, una, un pedestal de una escultura de Apolo Augusto, en el que un edil egabrense, egabrense pues, eh, por honores de la concesión de la ciudadanía romana, eh, ...por honor junto con los suyos... ...es eh, una, una fórmula muy repetida... ...que se da también en este yacimiento anterior... ...en Sisimbrium. en algunos yacimientos... ...es decir, Cabra y Gabrum... ...fue una ciudad en época romana... ...de gran relevancia... Fue una, ...tuvo la ciudadanía romana... ...como muchas otras ciudades... Eh, ...otra inscripción muy relevante... ...que está perdida en este caso... ...pero una inscripción... Eh, ...importante... ...por la relación que pudiera tener... ...con, con la villa de Cabra es eh, una inscripción dedicada, vamos, que eh, conmemora la construcción de un acueducto desde Higabrum, desde la fuente del río a Higabrum, por Marco Cornelio Novato, que fue, eh, entre su curso honorum que tuvo, eh, importante un elemento importante fue que fue tribuno militar de la Legión VI. Eso es importante. Luego, cuando este hombre se retiró, eh, no sabemos si en el siglo I. Eh, hay algunos autores recientes, eh, 2013, que dicen que es del siglo I y algunos del siglo II, de época más tardía, pues eh, construyó en su ciudad un acueducto para llevar el, el agua, como digo, de la fuente de, del río a Igabro. También Cabra, y en .gabro ya en este caso tiene un pasado también tardío, tardorromano, visigodo, importante. Aquí ahí tenemos algunos elementos eh, que se conocen como este, eh, este ladrillo. Eh, en, el, en el concilio de Elvira, eh, a finales del siglo IV, Victorino es un prebítero gabrense que asiste a ese, a ese concilio y desde el siglo V hay una relación de obispos ...casi hasta el siglo IX... ...hay una relación de obispos egabrenses... ...entre ellos... Bacauda, ...que es esta inscripción... ...que tenemos que tenemos aquí... ...una inscripción... Eh, ...que se conserva... ...en la iglesia del Cerro... ...que hace referencia... ...a la fundación de una iglesia... ...la iglesia de Santa María... ...y luego tenemos también... ...esta inscripción... esta ...no está en el museo... ...está en propiedad particular... ...en, en, en Granada... ...exactamente en Granada de Euresio, de un noble visigodo, que probablemente algunos autores en la etapa de su sarcófago algunos autores hablan de que pudiera ser Euredus que asistió al concilio de Toledo es decir, también en el siglo, en este caso en el siglo VII, eh, en toda la tarde antigüedad pero en el siglo VII fundamentalmente Cabra tuvo también una gran relevancia estos son dos monedas acuñadas en Cabra una de Chintila y otra de Vitisa, y su hijo Esca, esta sí está en el Museo de Cabra, que simplemente sirve para ilustrar, para que tengan ustedes esa percepción de la importancia de Cabra, de Gabro, en, en época romana, y, en, y más todavía, eh, en época tardorromana. Y pasando a lo que es la villa, voy a ver si sigo un poco el guión y no me desvío mucho, pues en la villa es una villa sururbana, Cabra y Gabrum está aquí, la villa está solamente a 2 kilómetros 200 metros, cerca de una vía de comunicación importante entre Gabrum y Solicaria, eh, posiblemente el, el Plaza de armas en Nueva Cartella. Esta es una vista aérea, de la situación de la villa en la que me interesa recalcar, y Gabriel está allá al fondo, la foto no es muy buena, y Gabrun está allá al fondo y a dos kilómetros está aquí la villa y a mitad de camino, a unos 590 metros, está la fuente de las piedras, que está íntimamente ligada con la, con la villa. De hecho, como diré un poquito más adelante, la, la villa se conocía... ...los hallazgos, estos hallazgos primeros de la villa... ...como la villa de la Fuente de las Piedras... ...hasta que aparece eh, el Mitra... ...y ya se convierte en la Casa del Mitra... ...que yo creo que es lo correcto... Eh, ...sería, con esta imagen podríamos tener una visión de, del fundus... ...las líneas estas eh, marrones... ...que señalo yo corresponden a cursos de agua... Eh, ...cuando corresponden básicamente a mi propuesta... ...de, de entorno de bien de interés cultural... Luego se redujo, por cuestiones jurídicas se redujo un poco, pero básicamente, como ven ustedes, centrada y cerca de la vía, esta entre Gablon y Soricaria, se encuentra la, la casa del Mitra, la villa de la fuente de, de las piedras. Los primeros hallazgos, la villa en este lugar, no solamente son de época histórica, sino también hay hallazgos de época prehistórica. En este caso aquí tenemos una lámina de 1880, Manuel de la Corte y Ruano, que fue egabrense, primer inspector de antigüedades de la Academia de la Historia, describe la existencia, del descubrimiento de un, posiblemente un tolo, una tumba hipogea de la edad del cobre. Eh, incluso la excavación que se realiza en 1981, en uno de los sondeos que vamos a ver, eh, por parte de José Luis Jiménez y Martín Bueno eh, localizan, un, una capa con materiales de época prehistórica y en cualquier prospección por los alrededores de la villa incluso este elemento de O apareció aparecido también en la villa este elemento de o apareció también en la villa es decir, tenemos una primera fase de época prehistórica un asentamiento, una composición humana de época prehistórica los primeros Allá, bueno, el primero Después de estos hallazgos de 1880, en el, al principio del siglo XX, Nicolás Borno y Portocarredo, un erudito eh, de Cabra que escribe una historia de la ciudad de Cabra, ya describe algunos hallazgos que son importantes también para co contextualizar la, la casa del Mitra, como por ejemplo este sarcófago, esta tapa de sarcófago y esta cruz calada, este cancel, es decir, unos elementos. Que, que indican la presencia de un edificio de culto cristiano allí mismo y de una necrópoli quizá también visigótica, como dice eh, eh, este hombre, Nicolás Albornoz y y Carredo, en el mismo sitio en el que actualmente se encuentra la villa. Dentro de esos hallazgos hay <tose> uno muy importante para entender el, el recorrido ...de la villa, la fase de ocupación... ...que a esta escultura de Lucio Atiu... ...un flamen... ...una inscripción doble... Que, ...que aparece también... ...en estos... En, esto, ...en estos momentos... ...a principios del siglo XX... ...tiene una, una gran repercusión... La ...Fidel Feita, René Carnal la, la publican... ...pero que procede también del mismo lugar... ...de la villa... ...porque este hombre, Nicolás Albornoz... ...pues... ...hace referencia a la aparición de estos ladrillos con inscripciones... ...con esta inscripción Aurel y Cario Fiquina... Eh, ...que continuamente... ...en la intervención de 1972... ...en la intervención de 1981... ...y en las intervenciones que estamos realizando... ...aparecen... ...con lo cual estos son digamos los primeros... Eh, ...hallazgos... La, ...que se vislumbran... ...de la importancia del yacimiento como digo de principios de, ...del siglo XX... ...pero sin embargo... Eh, lo que era la fuente de las piedras, el yacimiento de la fuente de las piedras, con una gran importancia, pero no dejaba de ser un yacimiento más eh, salta, a, digamos, a, a nivel internacional, con el hallazgo, entre comillas, en 1952 de la escultura del Mitra. Eh, en 1952, Rafael Moreno de la O. Eh, una cosa que supongo que Lola hablará en, en su conferencia, pues Rafael Moreno de la O, que es abogado y secretario del Ayuntamiento, manda una carta al presidente de la Junta Superior del Tesoro Artístico. No sabemos si la carta antes o después de que aparecieran las fotos de la escultura en el ya, eso es algo que no se sabe, salta a la luz la aparición de, de esta escultura inmediatamente Samuel de los Santos, director de, del museo en el mismo año, lo publica, García Villido también lo publica, se establece ahí una competencia por quien publica antes esta escultura excepcional, pero como digo, en este contexto digamos la, de la intervención de Samuel de los Santos con, con Rafael Moreno de la O, en octubre, no vamos a entrar en detalles. En octubre de. Creo que fue en octubre de 1952. Esta escultura entra en el Museo Arqueológico de aquí de Córdoba. Y posteriormente, con gran disgusto de Rafael Moreno de la O, porque no había recibido la indemnización. Pero posteriormente recibió una indemnización de 35.000 pesetas. Como hallador y poseedor de la, eh, de la escultura. Pero. Las comillas del hallazgo. Eh, hay que... tienen su explicación. La escultura no apareció en 1952, ni su hallador fue Rafael Moreno de la o. Eso es algo que ya actualmente se, se conoce, pero todavía hay algunas personas que, que no quieren, digamos, reconocerlo. Eh, la escultura la encuentran estas dos personas cuando tenían 11 y 14 años, los hermanos Castro. ...Antonio y Francisco Castro acompañando eh, acompañados de su padre... ...que estaban realizando unas labores eh, agrícolas... Eh, ...echando cardo... ...una labor de hortelano que a mí me ha costado tiempo entender... ...pero bueno, que consiste en laborear la tierra... ...y ahí, en, en el año finales de 1949 o 1950... ...es cuando aparece la escultura, realmente... Eh, ...Antonio que es la persona que está aquí en el museo eh, eh, señalando la escultura, era, tenía en aquel entonces 14 años, se pone a descubrir el resto de las esculturas, y las descubre todas, da con el estanque y saca todas las esculturas en un proceso que él explica y que nos explicó, eh, afortunadamente todavía vive y nos ha explicado varias veces, incluso hay algún vídeo por ahí, y esas esculturas las guarda, la esconde debajo de los árboles, debajo de, de una higuera que había allí, y su padre, eh, gracias a los favores, vamos, agradeciéndole los favores a estas personas, pues a Rafael Moreno de la o y a otras personas que desconocemos su nombre, la regaló todas las esculturas. Con lo cual, ese hallazgo de 1952 de la escultura del, del Mitra no es así, el verdadero, yo, el verdadero hallazgo... ...se produce en 1949 o 1950... ...no se sabe con, con exactitud... ...y también un error que se mantiene hasta ahora... ...es que la escultura apareció dentro del estanque... ...no, Antonio Castro Villar... ...esta persona que hemos visto en la foto de anterior... ...repite mil veces... ...nos ha repetido siempre y nos repite allí sobre el terreno... ...que la escultura apareció fuera en este pequeño murete... ...que rodea el estanque... Mientras las otras esculturas, que ahora vamos a ver a continuación, Dioniso, el, el Cupido y el, y el Niño con Liebre, sí aparecen dentro del estanque. La escultura del Mitra no aparece dentro del estanque, aparece al pie de este pequeño muro por una razón muy simple, porque pesa 290 kilos, creo que eso es, ¿no Alberto? 290. Y no pudieron levantarla para echarla junto con los otros dioses dentro del estanque, simplemente por esa razón. Pero... Todavía hay algunas publicaciones en las que se habla, incluso de 1981, de que estaba situada en uno de los ácidos del estanque. No, la escultura estaba fuera, boca abajo. Este hombre, como digo, plantando cardos, le dio un golpe, se dio cuenta que era una piedra distinta, llamó a su padre, a su hermano, y aquí comenzó el proceso hasta que se la regala a, a Rafael Moreno de la o, Y ya viene al Museo Arqueológico. La, la escultura... ...desde 1952 estaba en el museo... ...y precisamente Blanco Fregeiro... ...profesor eh, en aquel entonces... De, ...de la Universidad de Sevilla... Eh, ...pues... ...catedrático de arqueología en la Universidad de Sevilla... ...que había escrito un libro precisamente de otra pieza... ...que estamos también intentando... Eh, ...que se deposite en el Museo Arqueológico de Cabra... ...que es el Nilo, el Nilo de Gabrum... Eh, pues este hombre, Blanco, el profesor Blanco, se pensó eh, en la posibilidad de ir a buscar el mitreo donde apareció esa escultura pues, en 1972, pues 20 años antes. Eh, se hace una primera excavación en 1972, como digo, otra en 1973, en la que participan además de Antonio Blanco, Manuel Vendala, que era profesor adjunto de, de la Universidad de Sevilla y Julián García García, que fue el verdadero promotor de la excavación que era consejero de Cultura y, y Catedrático de Latín en el Instituto Aguilar y el Lava de, de Cabra. Los resultados de esta excavación están publicados de modo muy somera en, en la revista Avis, también en 1972 y una segunda campaña de, en 1973 que no, ha, que no se ha publicado, con lo cual las noticias que tenemos son, son escasas. Eh, ellos lo que se sacan a la luz fue esta, este patio con este ábside, eh, vamos, con este estanque absidado y, y tres, cuatro estancias con cubiertas de mosaico, que aunque ahora nos parece evidente que era una que puede ser una villa, como de hecho es ¿eh? la pars urbana de una villa, pues en ese momento no se identificó. la publicación de 1972 no se llega a identificar como, como villa. Eh, desde lo que es la superficie total de la villa, esto fue lo que se excava en, en 1972. En 1973 se amplía esa excavación, sobre todo la búsqueda de los mosaicos, pero realmente, como no hay ninguna documentación, no, no conocemos... Uh, no, conoce, no, no hay ni siquiera planimetría de, de, esa, de, esa, de, vamos, de esa excavación de 1973. Eh, lo que sí pasa, eh, uno de los, de los resultados importantes, del bloque de resultados importantes de esta excavación de 1972, es que aparecen las esculturas. Eh, aparecen en la. Cuando leen el artículo de la revista ABI aparecen en la excavación. Curiosamente no hay ni una foto. De... Yo creo que es relevante si te aparece una escultura de este tipo, aunque no era, no había cámaras como entonces, que se haga ninguna foto. Es que es imposible, porque es que estas esculturas habrían, habían sido descubiertas 20 años antes. De todas formas, estas fotos aquí, sobre todo la cabeza del Dioniso sobre estas hojas de col, dan también buena impresión, parece que, que aparecieron allí, pero no. Al contrario, ...que pasó con la escultura del Mitra... ...que por su relevancia y por el proceso que, que Lola nos explicará... ...en Cabra, en enero, viene al museo... ...estas esculturas, como pasa muchas veces... Eh, ...quedan ocultas en poder de un coleccionista... ...de una persona que escribe en 1950 un artículo... ...en, la, en un periódico local, La Opinión... ...y habla precisamente que tiene, tiene dos esculturas... ...de la Villa del Mitra, el Cupido... Y el, ...y el Dioniso, las tiene... ...no sabemos... Eh, ...hasta las personas ya tienen cierta edad... ...y tampoco creo yo que sea tan importante... Eh, ...investigar eso, pero la cuestión es que, que, que... en esta se aprovecha la realización de esta excavación... ...para sacarlo a la luz... ...en 1973 Cabras ya tiene museo arqueológico... ...con lo cual aparecen con el museo arqueológico ya creado... ...pero la escultura... Tienen su historia, es uno de los misterios, como digo, de la, de la escultura del Mitra. Eh, vamos, de la casa del Mitra. Esta es la escultura que todos ustedes conocen, eh, Dioniso con su iconografía habitual, con su tirso, la, la, la pantera aquí abajo, aparece en una de las esquinas del estanque. Otra de las esculturas también, el Lero, el Cupido, eh, que aparece también partida en tres trozos dentro. ...dentro del estanque, no la voy a describir... ...con la mano izquierda, tiene la dormidera... ...siguiendo una iconografía muy, muy conocida... ...son esculturas que estilísticamente ya se, se identifican... ...como del siglo II, de, con el siglo II después de Cristo... ...y estas dos esculturas, que aunque no se descubren... ...digamos, no se dan a conocer en esa excavación de, de 1972... ...también forman parte del conjunto escultórico de la villa... ...que es el niño con liebre... ...que aparece también dentro del estanque... ...como así reconoce Antonio Castro Villar... ...y este herma de carácter dionisíaco... ...que sí parece ser un poco anterior quizás del siglo I... ...en cualquier caso... ...este es el conjunto escultórico que acompañaba... ...al Mitra... ...como digo, todas estas piezas dentro del estanque... ...pero el Mitra por su peso... ...pues fuera... Esta escultura, la, el niño con liebre llega al Museo de Cabra a través de una compra, porque el padre de Antonio Castro se la regala a José Solís, ministro de Franco, lo hereda su hija, lo legaliza y a través de un rocambolesca historia también, pues llega a poder de un coleccionista cordobés y se compra legalmente por parte del Ayuntamiento de, de digo Legalmente, porque en los museos muchas veces hay, y, y, esta, y el arma si sí es una, una donación de, de, una, de la persona que lo tenía desde los años 50. Otro de los grandes descubrimientos de esta intervención de 1972 son los mosaicos, de hecho es casi el... el digamos eh, el objetivo de la excavación de luego de 1973 son mosaicos de tipo geométrico que aparecen en las habitaciones del sur en lo que se identifica como los dormitorios, cubículos, algunos con algunas grietas y algunas y alguna zanjas son mosaicos que, que, que ya Blasque lo, lo, cronológicamente lo sitúa a comienzos de del siglo III realmente con, con bastante certeza porque en la excavación, adelantando, en la excavación de 1981 justo debajo de este mosaico de la estancia 3 del sur pues, aparece una moneda de Filipo I el árabe del 248, eso es la excavación de 1900 con la cual la fecha está, está clarísima eh, esta, aunque parezca eh, aunque parezca extraño yo creo que es eh, de las pocas ilustraciones no se ha publicado nunca en la que aparecen todos los mosaicos de la Villa del Mitra en su sitio de hecho hay una publicación reciente en la revista Antiquita en la que eh, por parte de Manuel Moreno eh, un arqueólogo de, de, de la Universidad de Málaga que simplemente por no preguntarme porque se lo hubiera dicho eh, no coloca este mosaico la verdad, que está eh, en el Museo de en el museo de, de Cabra actualmente. Pues este es el conjunto de mosaicos, eh, salvo los que están en el recuadro, aparecen en 1972 y los restantes en 1973, pero eh, dentro de un gran misterio, de hecho, la, la excavación, la, la publicación que se realiza en 1992 de la excavación de 1981, ya 10 años después, Siguiendo a Blasker, el catálogo de mosaicos de Blasker, hablan de un mosaico, hablan de este mosaico y dicen que hay uno exactamente igual en un mosaico de tema báquico que ha aparecido en Cabra. No, es que era el mismo mosaico, pero las cosas que pasan en los pueblos y en los museos muchas veces, ante el miedo de que estos mosaicos pasaran como con los de Fuente Álamo, o en Tuviesen que traérselo aquí a Cabra, se ocultaron, pero se ocultaron tanto que ha dado lugar a grandes errores en lo que es la investigación. De hecho, en el catálogo de Blasque viene como si hubieran Cabra dos mosaicos báquicos, y con exactamente igual la parte de abajo. No, no, es que es el mismo. Es que es el mismo. Y de hecho, este mosaico que hay aquí también, eh, que está en este, es lo que se puede interpretar como el dormitorio principal de la villa. Eh, Creo que es la primera vez que aparece plasmado en una ilustración. Eh, nunca ha nunca aparecido por ese ocultamiento, eh, debido a esa precaución quizá excesiva. Eh, este es el mosaico, lo voy a, a, a, a pasar detenidamente por uno. Es del triunfo de Baco, eh, con un mosaico grande de unos 10 metros por 8, que ocupaba el, el, el, el, el, el, el, el, el triclinium eh, actualmente algo que ya no se hubiera hecho eh, actualmente, digamos, eh, en una intervención actual se arrancó y está expuesto en el patio del Museo Arqueológico de Cabra, el motivo principal es el triunfo de Baco cuando viene de la India con el carro tirado por dos tigres, hay tres personas dentro del, del carro, la central, las tres llevan tirso en la, la interpretación es un poco confusa. Una debe ser precisamente Dioniso Baco, otro debe ser Arianna y otra persona no sabemos cuál puede ser. La interpretación es un poco confusa, porque es caso un motivo muy conocido eh, en la iconografía. Otras dos piezas también importantes que aparecen en esta excavación de 1972 que son este labrum, ellos identifican como el labrum del mitreo, a pesar de que no encontraron el mitreo, no encontraron el templo de culto a Mitra, pues no perdieran, en su publicación de 1972 en la revista AVI, no pierden esa esperanza y continuamente siguen refiriéndose a, a la existencia, a la posible existencia de un mitreo, pero que ellos no pudieron localizar y una pequeña inscripción también de finales del siglo II comienzos del siglo III que aparece en, durante la excavación eh, como las conclusiones y por ir rápido también de esta, de esta excavación el, eh, en la parte de aquí uy, no pasa la <risa> eh, el, la, aquí vemos lo que es la planta ...de lo que se excavó, el, con un poquito más de detalle... ...alguna fotografía actual de lo que es el estanque... ...y el lugar en el que apareció el Mitra... ...como digo, 20 años antes... ...que fue aquí justo donde estoy señalando. Eh, arquitectónicamente, la villa como repetía antes... ...muy pobretona, son muros de adobe... Eh, ...muros de tierra con una calcarenita también muy... ...muy, eh, muy frágil y muy deleznable... Aunque estos excavadores, y así lo hemos podido comprobar, hablan de la existencia de zonas con, con estuco de colores, con, eh, con trozos, incluso con placas de mármol, pero mmm, tantos años después, nosotros en esta intervención última que estamos haciendo, limpiando lo que ya se excavó en los años 70, pues apenas quedan algunos restos de estuco como este que se ve, que se ve aquí a, a continuación. Eh, Conclusión de esta excavación de 1972, eh, ellos identifican un edificio de época bajo imperial, hay algunas monedas en los derrumbes de Valentiniano II y, y otros emperadores de esta época, de fines del siglo III, hablan de dos opciones, que se trata de una villa, pero no lo afirman con seguridad, o, la sed, o como digo, como aparece aquí en la ilustración, la sede de un colegio o una residencia militar. Eh, construido a fines del siglo III, estilísticamente por... ...por los mosaicos y destruidos con, eh, con un incendio a finales del siglo IV... comienzo del siglo V después de Cristo. Pero aunque Julián García, en este caso, que, en la, que fue el anterior director del museo... Eh, ...la posibilidad de que existiera un mitreo siempre la descartaba... ...cuando hablas con él, en esta publicación de 1972, dicen eh, textualmente... ...es prematuro afirmar que no aloja un mitreo en alguna de sus dependencias... ...por las razones expuestas, aunque tampoco se puede decir lo contrario... Esta era, ya ellos eh, fueron los primeros que hablaban de la casa del Mitra, la primera intervención. Eh, diez años después se produce otra intervención, José Luis Jiménez Salvador y Manuel Martín Bueno, en la que se interviene en estas cuatro zonas, la excavación se produce en 1981 y el Ayuntamiento publica eh, los resultados de la excavación con todos estos errores que, que digo en, en 1992. Eh, por pasar rápidamente, en la zona norte se descubre el, el balneum, ya se identifican claramente aquello como una villa, se describen las termas, el tepidarium, el caldarium. Eh, esta es una foto actual de, la, de esas termas. Eh, aquí limpia, eh, después de desde 1981 hasta la actualidad, no pongo las foto que teníamos hace un par de años porque es horrorosa, pero bueno, ahora sí se, se, las estructuras se han conservado afortunadamente bien porque, afortunadamente bien, porque el ayuntamiento valló el, el yacimiento, no lo compró, pero lo valló y a cambio de un arrendamiento, pues no se cultivó, hasta que, vamos, no, no se cultivó, no se utilizó ya como lugar de huerta. Eh, fuera de la propiedad del ayuntamiento hay algunos elementos como este como esta piscina, como este baño de, la, de las termas. También intervinieron en la parte sur, identificando lo que era la fachada sur. Eh, nosotros hemos comprobado en las intervenciones últimas realmente que esa es la fachada de, de la domus principal, de la paz urbana de la villa, con una serie de muros, no son no es que haya tres muros, este muro corresponde a una fase anterior, este es el muro de la fachada y lo que hay delante ya lo identificaron con, con certeza en 1981, es un pie de amigo como un rebanco que rodeaba esa parte de la fachada de la, de la villa. Aquí precisamente tenemos algunas imágenes de 1981 con los sondeos que realizan ellos en las estancias, en los cubículos. Del lado, del lado sur, identificando tres niveles, básicamente tres, digamos, paquetes estratigráficos, el prehistórico, ese que hemos visto, y luego uno del siglo eh, primero, siglo segundo, por la cerámica que aparece, para la fina incluso, que se corresponde a una fase constructiva, que es esta de aquí, que estaba... ...debajo de los mosaicos... ...y luego la fase constructiva de mediados... ...finales del siglo III... ...que es la que corresponde a, a los mosaicos. Eh, estas son fotos actuales... ...de ese doble muro... Eh, ...este muro exterior... ...sería ese rebanco... ...que ocupa toda la fachada sur de la villa... Y el muro que sujetaba la techumbre es un muro interior. Ese, esa duplicidad de estructura nos, permite, nos ha permitido determinar con claridad lo que es la, la fachada de la villa. Estas son unas imágenes actuales de, de esas tres dependencias que se excavan en 1981 eh, y en la que se identifican esas dos fases constructivas de la villa. Aquí está la primera, la primera fase que estaba... ...cubierta por mosaico, que se arranca en 1973... ...y la fase siguiente a la que corresponde... ...este suelo de Opus Inninum... ...que aquí se entrega al muro anterior... ...aquí por esta parte se entrega al muro actual... ...lo que viene a evidenciar una remodelación importante... ...de la, de la villa. También realizan una, unos sondeos en la zona sur... ...en la que se identifican algunos edificios pero no parece que tengan relación con la villa y así lo interpretamos nosotros. Quizás puedan ser de la paz eh, rústica o incluso de fases posteriores, también dentro de la fase romana, pero no se corresponden con la Domus, con el edificio principal de la, de la villa. En eh, las conclusiones de la, de la campaña de 1981, pues ellos ya, eh, José Luis Jiménez Salvador y Manuel Martín, Bueno, identifican la paz urbana de la villa, un núcleo, el núcleo señorial, la domu. Una, una villa de peristilo, como digo, ponen en, en, de manifiesto que encuentran a lo largo de este trabajo, que encuentran una, una, una, digamos, algo contradictorio entre lo que es una villa bajo imperial y las esculturas del siglo II después de Cristo. Pero claro, cuando realizan estos sondeos e identifican una fase constructiva del siglo II, después de Cristo pues se soluciona digamos, esta contradicción ellos hablan de dos fases, siglo I y siglo II con la fase inicial de, del patio y la cimentación a esta del lado meridional a la que yo apunto también la existencia de esa necrópolis de ese necrópolis del Flamen, de Atius, de esas eh, evidencias anteriores ...una segunda fase de la segunda mitad del siglo III... ...como digo, esa moneda de, de Filipo el árabe... ...que aparece debajo de, de uno de los mosaicos... ...que supone la remodelación del patio... ...nos vamos a entrar, la ampliación de las estancias... La, la, ...la colocación de los mosaicos... ...y la recolocación de, de la estatua... ...y coinciden con, con la fase de abandono... ...que se identifica en la fase anterior... ...en la segunda mitad de, del siglo IV... ...desde entonces, de 1981... La villa no es que estuviese abandonada porque, como digo, el yacimiento más importante, eh, más representativo de, del término municipal de Cabra, es la casa del Mitra, el lugar en el que apareció el Mitra, solamente por eso, por lo que significa, eh, el lugar de aparición el Mitra tiene su importancia y es solamente por eso. Porque, como digo, la villa, después de que en 1973 se le quitan los mosaicos, es pobretona evidentemente, y de cara a ponerla en valor, eh, pues los responsables municipales eh, veían que teniendo en Almedinilla la Villa del Ruedo, en Fuente Álamo Puente Genil eh, la villa que tenemos es, era pobretona, eso ha cambiado pero bueno, hasta este momento era eso sí, pero el ayuntamiento cuidaba de ese yacimiento lo valló y y pagaba un arrendamiento a los dos propietarios, y se aparte de una intervención que se prevista por Luis Alberto López Palomo, que nunca llegó a realizarse, eh, eh, impulsada por Julián García, director del Museo en aquel entonces, pues algunos miembros del gobierno municipal, en el 2004 se hace una prospección geofísica que da a conocer la existencia de estructuras más al norte, y sobre todo de la de muchas estructuras en este olivar inmediato a la villa. Aquí está la villa, a un nivel inferior, y en este olivar, pues aparte de lo que se ve en superficie, fragmentos de, de placas de mármol, seguramente doposistiles, eh, un sarcófago de plomo que se expolia en los años 80, eh, esos son los, digamos, los resultados de esa prospección geofísica, lo que vienen a reafirmar la existencia de ese gran yacimiento cercano a la villa, inmediato a la villa. De hecho, eh, aquí está la villa y este olivar que está a una cota superior es donde aparece este gran yacimiento, cuyas características desconocemos. Eh, y si se preguntan ustedes por qué la villa está más baja, porque que sería lo lógico que la villa estuviese en torno a esta cota más alta, dominante, pero es que, ahora, exactamente, es que este carril que hay aquí al sur al norte de la villa y al sur es el curso del agua que viene de la fuente de las piedras, es decir, la villa donde está tiene agua corriente, dos metros más arriba ya no tendría agua corriente, es la única explicación que tiene que, es que la villa esté un poquito más baja que este yacimiento que se utilizó, pero no tenía agua corriente, y cuando digo agua corriente, metros cúbicos de agua pasan por allí, me refiero a que hay agua en abundancia. Las dos otras fechas claves para la villa son en el 2016, cuando se declara bien de interés cultural, se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como zona arqueológica, ...y 2018, la fecha clave, cuando por fin se consigue que la villa sea propiedad municipal. Se compran algo más de la zona excavada, 653 metros cuadrados... ...que, eh, que realmente lo que hace es regularizar un poco eh, la situación del vallado. Desde ese momento se acelera la intervención aunque a ustedes les parezca 2018, pero se han hecho un montón de cosas y teniendo en cuenta las contrataciones de los ayuntamientos, se han hecho muchísimas cosas. En primer lugar, las labores de mantenimiento. Si bien el ayuntamiento tenía la villa uh, arrendada al terreno, los árboles no los tenía arrendados, con lo cual los árboles no se podían tocar. Los árboles crecían, crecían, destruyendo e interfiriendo allí en las estructuras, que tienen un granado aquí... Un... Esto quizá era un nípero y un caqui que lo primero que se hizo cuando la villa se compró en 2018 pues fue cortarlo y limpiar aquello de vegetación. Se tuvo por primera vez una visión eh, casi, eh, vamos, que no se había tenido nunca de la villa, de esos 650 metros que son los que ocupan la parte principal. Eh, la siguiente intervención que se realiza es eh, un nuevo cerramiento. El, aval, el vallado como comprobarán ustedes estaba deficiente también con muchos quiebros y cuando la, se adquiere el terreno digamos se cuadra un poco la primera intervención que se que se prevé que se hace que se realiza es cambiar el cerramiento para que esté un poquito digamos más acorde con la importancia del yacimiento se actúa como como es normal en los límites se hace una actividad arqueológica, un seguimiento, una pequeña intervención en la que se vigilan eh, la apertura de la zanja o se limpian algunas estructuras para ver si la, eh, la valla estaba bien en ese en ese lugar y no afectaba. Eh, por ir rápido, pues el, estos son, este es el resultado de esa primera de esa primera intervención que se hace en el 2021, de este nuevo cerramiento, eh, se determina el exterior, las zonas exteriores, eh, con seguridad de la casa, se descubre un ábside, se identifica lo que en, en, en ese momento... Simplemente hace un año se, se consideraba que era parte de la paz rústica, se identifica lo que se consideraba en ese entonces que era un lararium, el resto de la estructuras, el teclinium, los cubículos, el impluvium, si ya como han visto ustedes se conocían, se identifica un acueducto, pequeño ramal de acueducto y una pequeña, un alveo una piscina también aquí en esta zona. La intervención fue limitándonos a lo que fue la apertura de la zanja, de, para necesarios para ese nuevo cerramiento eh, este se descubre en 2021 aunque parezca mentira, ese acueducto eh, la intervención de 1973 excava esta estancia, pero como el objetivo principal era la localización de mosaicos y como no se ha publicado, realmente no, no se supo ver, no se pudo ver la existencia de un acueducto de 590 metros que constituye el límite oeste de la villa y que trazando una línea recta de este muro nos lleva justo a lo que es la fuente de las piedras. Un acueducto con un especu bastante ancho que todavía el acueducto, que todavía no lo hemos despejado, todavía tiene los elementos estos de hormigón del vallado anterior y además tiene una fase constructiva posterior que es este muro que hay aquí justo encima. Eh, se descubre el ábside del triclinium al ampliar un poquito la zona de la excavación, desafortunadamente se está afectado por este estanque que está en la, en la, en, en la finca que hay justo al este, eh, de modo, en, en, en, durante este fin de semana tenemos una representación de un ritual mitraico y uno de los actos de ese ritual mitraico se va a realizar eh, una, cenatio, una cosa una recreación de un grupo de Málaga, se va a hacer delante bueno, se va a hacer en el teatro, pero se va a hacer delante, digamos, de este de esta recreación, de este ábside, que no se conocía hasta el hasta 2021. Un ábside en el que nosotros colocamos la figura de Dioniso, porque delante, en el triclinium, en el mosaico, aparece la figura de, de Baco, este triunfo de Baco que hemos visto. Eh, aquí, en el cerramiento, en esta zona norte, nos permitió um, ver algunas reformas, ...en la zona de las termas... ...que voy a pasar rápidamente... ...identificamos como digo un posible... ...un posible eh, larario... ...en la zona norte de la villa... Eh, ...en esta zona oeste de la villa... Eh, ...localizamos, se abrió un poquito más... In en, en, en ...la excavación en extensión... ...para ver cuál era el lugar adecuado... ...donde se colocaba la, el vallado... ...y se identificó... ...un pequeño ramal del acueducto... Que, ...que posiblemente fuese a una de estas piscinas del frigidario... ...esto todavía está sin excavar... ...este es un detalle de este acueducto... ...de este ramal del acueducto... ...de este muro que mide 30 metros... ...que recorre toda la parte oeste de la, de la villa... ...que amortiza el acueducto... ...por eso pensamos nosotros que es de una fase posterior... ...que es una cimentación de una fase posterior... ...quizá correspondiente a ese edificio de culto cristiano... ...que hubo allí en, en ese lugar... Eh, ...y hacia el sur... ...pues simplemente se limpiaron algunos muros... Eh, ...incluyendo por ejemplo esta estructura tan extraña... ...que ya se descubrió en 1973... ...pero que nunca se ha sabido qué era... Eh, hasta, hasta ahora. Eh, este es el resultado de esa intervención del 2021, un vallado ya más moderno y más acorde a, a la importancia del yacimiento que es opaco hacia el sur y translúcido con un mallazo más abierto a la parte norte para que se pueda ver eh, la villa desde el exterior. Y actualmente, y de una forma rápida, para no... Cansarles mucho eh, unas breves pinceladas de la actividad arqueológica que está en curso todavía en, en, este, en este año 2022. Es eh, una actividad de consolidación y restauración de la estructura arqueológica de la Villa del Mitra que va, eh, como, como no puede ser de otra forma, lleva consigo una actividad arqueológica de excavación y control arqueológico de la, de la estructura eh, que nos ha permitido ampliar la excavación, que todavía no hemos finalizado en algunas de esas zonas. Eh, nosotros eh, estamos excavando, porque todavía ninguno de estos sectores está excavado debido a la lluvia, no se ha terminado la limpieza, una pequeña estancia al sur del Triclinium, que pensábamos nosotros, porque no sé si es, recuerdan ustedes el plano de la villa, si el Mitra... ...que nos lo encontramos en, el, en la parte este del estanque... ...podría provenir de algún sitio... ...y en el ácido... ...suponemos que lo lógico sería que estuviese el Dioniso... ...podría estar en cualquier esquina del teclino evidentemente... ...esa pequeña estancia... ...que había, podríamos decir... ...quizás pudiera estar ahí... ...formar parte del espacio de representación... ...y estar allí el Mitra... ...pero no, no eh, se ha convertido... ...en lo que es la, una pequeña cocina... Eh, hemos tenido la suerte a pesar de que está muy removido por la plantación de los árboles eh, que había allí grandes árboles en esa estancia eh, y afortunadamente pues no han salido dos parrillas, exactamente igual que esta que está desde el museo de, de Segovia uno de los grandes hallazgos de, de, la, de la excavación eh, en la parte norte hemos, lo que pensábamos que era la parte rústica lo hemos identificado como la entrada Realmente es una entrada de muy pequeño tamaño, de 1 a a la villa. Pero es la única entrada que actualmente se conserva de la villa. Y la pequeña habitación que está, esta, la celda opcionaria, donde estaba el opcionario, el portero de la villa. Eh, la entrada es pequeña, quizás sea un póstico, pero realmente actualmente, como hemos identificado todas las otras zonas, con ese pie de amigo que limita la fachada, es el único sitio de entrada a la villa, que es precisamente esta entrado de aquí con un suelo de cal eh, aquella parte que interpretábamos como eh, rústica, como algo de la paz rústica, algún pie de prensa, no eh, ahora se ha convertido en lo que es el basamento de una torre o de una pequeña planta que defiende la entrada de la villa y el arario se ha convertido en la caja de escalera para subir a esa pequeña, a, a esa segunda planta que, que hay. Pero es lo que decía al principio, que están cambiando las cosas. En la, ya terminando, en este sector eh, oeste, en el que no esperábamos encontrar nada, porque estaba excavado el acueducto, ese ramal del acueducto, mmm, pues resulta que el lunes de la semana pasada, porque es así, eh, nos empieza a salir otro hipocausto, una cosa que ahora mismo eh, no entiendo realmente porque el hipocausto está aquí, las, el tepidarium el caldarium está aquí y aquí sale lo que parece, es que no está excavado eh, simplemente hay varias pilas de ladrillo con el suelo de opus opusiminum hundido mm, no sé ahora mismo lo que es, en cualquier caso mm, es una sorpresa y la última sorpresa eh, precisamente ...pongo la palabra ahí, mitreo, entre, entre interrogantes... ...ese mitreo que in, se buscaba en 1972... ...bueno, antes del mitreo, esa estructura extraña que había ahí... ...resulta que es un horno, cuando ya la hemos excavado... ...es un horno que seguramente serviría en el siglo VI... ...en el siglo VII, cuando la villa está ya totalmente derrumbada... ...o en el siglo V, para fundir el plomo... ...esta villa está en este sitio... Y, y tiene estas características, pero tenía agua potable, siempre. Tenía agua, tenía sus fuentes, es eh, una villa que tiene una situación realmente eh, excepcional y habría, nos han salido algunas muestras, tuberías de plomo, tendría muchas tuberías de plomo, las que quisiera, realmente, las que quisiera, porque formaba parte del fundo. Y en el siglo V en el siglo VI, alguien, cuando la villa estaba derrumbada, pues extrajo todo el plomo y lo fundió en lo que se llama un horno a tazón, era esa, esa cimentación extraña que no sabíamos lo que era. Y justo ahí, pero ya de una fase anterior, tenemos ese edificio, eh, esa estancia rectangular que ven ustedes aquí, que está todavía en este estado, tiene un doble nivel, digamos, de pavimento. Actualmente mide, bueno, actualmente... Es el lugar en el que estaba el Mitra. Es un mitreo doméstico actualmente. Actualmente. Lo digo aquí, no lo he escrito, me refiero, no lo he escrito todavía, entre otras cosas porque no se ha excavado. Pero como saben ustedes, esta conferencia, la conferencia que dará Lola en enero, la exposición del, del Mitra en, en Cabra, ha venido, realizamos hace un par de fines de semana una jornada en Mitra en que a la que asistieron los, los Jaime Albar, Rebeca las personas que a nivel eh, español más saben de Vitreo y actualmente esta estancia que se la describo brevemente, muro de cierre, muro de cierre, una, un pequeño depósito de agua de 60 centímetros de ancho y unos 50 de largo, un rebanco, es decir, un asiento y otro asiento y un, asien y un rebanco de una anchura de un metro 20 en el fondo eh, el esquema de un mitreo, es decir, aquí donde está este, este jalón debería ser, siempre que no encontremos otro edificio en la bibliografía que por el momento no hemos encontrado, que pueda identificarse con estas características o siempre que no encontremos, por ejemplo, aquí donde está esa gavilla que es el centro del mitreo, la huella del altar, que sería el elemento definitivo es eh, el lugar en el que estaría la hornacina, en el que estaría en una primera fase constructiva. Recuerdan ustedes que hay dos fases constructivas, siglo II y siglo III, pues muy probablemente ahí estuviese el mitral, algo que es bastante lógico. Eh, que en esa época, no quiero decir Marco Cornelio Novatus, que fue el que construyó el, el acueducto, pero que esa persona en su villa, en su, en su domo, eh, construyera eh, lo que, como digo, actualmente, eh, evidentemente esto hay que, que publicarlo y que se revise por, por especialistas, lo que es un mitreo. Sería eh, ese, gran, ese gran vuelco, ese gran hallazgo de, la, de esta villa, modesta arquitectónicamente, pero con una gran relevancia. Eh, y ya para terminar, esa pieza que ven ustedes ahí, es una inscripción, pero una inscripción que corresponde a la, a, la, a la segunda fase del mitreo, en la que no sabemos eh, cómo funcionaba. En 1972 se encontró esta inscripción. Está en verso, no se publicó, con, es difícil de publicar, porque estaba eh, en, peque en pequeño fragmento y aparece en el SIL. Eh, nosotros hemos tenido una suerte de, en, en el 2022 de encontrar parte de esa otra inscripción muy cerca. Sigue siendo igual de difícil... De, leer. Eh, de hecho, es un carmen, es un poema, es una inscripción funeraria dedicada a una viuda. Eh, yo de epigrafía no sé mucho, pero bueno, tengo amigos, grandes amigos epigrafistas, como el catedrático de, de, de la arqueología de aquí, Ángel Ventura, eh, que, que le hablan, es eh, una inscripción endiablada, como me dice Ángel, hay que saber métrica, hay que saber poesía, eh, ...latina, hablan de una viuda... ...que se mantuvo casta durante su viudedad... ...y lo que viene a decir también... ...que el viajero, para pues, que se detenga... ...y lea el nombre de esta mujer... ...escrito con buena letra... ...es decir, una, una, una inscripción... Eh, ...de un gran interés... Eh, ...y sobre todo, ese guiño a la historia... ...a la casualidad... Eh, ...que precisamente... Eh, ...que el Mitra, está en Cabra eh, ...conmemora el inicio de esas excavaciones, hace 50 años, pues hace 50 años también hemos tenido nosotros la suerte de encontrar posiblemente el lugar en el que estaba el Mitra y aunque sea un detalle, posiblemente la mitad de esta inscripción que, que aparece aquí. Y si la lluvia nos permite, seguiremos y podré yo eh, seguramente eh, apuntar alguna de esas evidencias y, y muchas gracias. Muchas gracias Antonio, porque bueno, las novedades que nos explica son, eso, desde hace muy poco. Cuando estuvimos en la inauguración de, de la exposición de Mitra allí en, en el Museo Arqueológico de Cabra, me decía el alcalde, va a haber novedades, va a haber novedades. Y ya sabían que estaban en, en el camino muy interesante eh, si es posible que se, bueno, que se consolide esa, esa idea de que sea el mitreo porque es lo que siempre se ha estado buscando, ¿no? Lo que habrá que ver es cómo esa escultura, digamos, tan buena, de tan buena calidad, de ese tipo de mármol, no está en, en, esa, en esa villa, ¿no? El porqué, pero bueno, el resto de las esculturas también son de un mármol muy bueno y son de buena calidad. Y bueno, ¿y por qué ¿Y Mitra y no otro no? Y no otra divinidad es la que está allí, que también tendrá su sentido. Si hay alguna pregunta... Bueno, pero, tú, pero, pero tú, tú, la, ¿tú? menos Alberto... Bueno, no, Alberto, no, pero... porque puede hacerla... ¿eh? No, uno no, no, no. Una Alberto, digamos. Alberto? Y la inscripción esa la tenéis vosotros en el museo, la que sí. apareció hace... Sí, sí, sí, casualmente. ¿La habéis, ca... ¿La habéis podido casar? No, no casan por no, centímetros. No, no, es, es, es la misma, es la misma, no casan por centímetros. ¿Ves? Sí. Eh, Estará erosionado, al la... Sí. Ah, eh, ese pedazo le sí, sí, falta. Sí, vale, no, falta ese pedazo. ¿Sabes? Esta la reconstrucción claro. que ha hecho Ángel, como digo, endiablada. Es la, más, la, la, la, me, la, me dice, me doy por vencido. Digo, no, no te ¿no? puedo dar sí, propensivo. Pues, por vencido. Pues si Ángel no? se da por vencido. Digo, no... No te puedo dar por vencido. ¿sabes? Bueno, que es interesante lo que has puesto en relación de lo de la construcción del acueducto desde de la fuente del rey. De las piedras. De las piedras, a, Que es un militar que viene de, de, de la legión, no sé cuánto. Además, esa relación del culto a Mitra con las legiones romanas, con los sí, militares. No, ¿no? Es decir, claro. Esto está cuadrando ya bastante. Pues es lo que no, yo quería decir. Sí. <risa> Y hombre, yo creo que lo que planteas ahí de lo que sea el nitreo, es un nitreo doméstico, que, no es, un, que es lo que conocemos más, es, es, es un culto también un poco de ámbito doméstico, que no son grandes edificios y, y tal, ¿no? Pero sobre todo me preocupa, porque yo creo que tiene mucho futuro la investigación ahí, que va a dar, es ¿no? cómo se va a tratar el entorno de lo que no es propiedad ahora mismo del ayuntamiento, porque es bueno, un sitio que yo, yo estaba allí, ¿te acuerdas de que estuvimos un día y a ver qué pasaba allí? Eh, ...que está bastante degradado bueno, desde el punto de vista urbanístico... ...con esas casas que son un poco... ...lo he visto ya la foto, con la, los bajantes cayendo, recogiendo... ...para que no caigan en la villa... ...si hay una previsión en, el, en la declaración del Bio, ...en el Plan Especial de Protección de la Zona... ...de ir adquiriendo las propiedades y para ir ganándole sitio a la villa... ...o que escucharas cuál es el futuro de, de la villa, que esa es mi pregunta. real. Sí, en la villa, como digo, la mayor parte de todas esas estructuras que ves... ...están dentro del BIC, del Bien interés cultural... ...un poquito más ampliado lo que es este olivar, está dentro del entorno... ...es decir, la protección es máxima... ...es verdad que no recoge, digamos, el planteamiento de adquisición... ...no, no se recoge específicamente... Pero ya te digo, por ejemplo, la, el, los vecinos que están al norte, esos que tienen en su propiedad eh, la, esa, esa cisterna del Caldarium posiblemente, ya se han ofrecido al ayuntamiento. Eh, la declaración de Vic, y eso lo, lo sabes tú perfectamente, implica una servidumbre arqueológica sobre esa propiedad, que estando yo allí, con el motivo del vallado, iban algunas personas a ver la propiedad para comprarla pero cuando hacía así y veían la villa, ya no se compra, ya no lo compra. Eh, los vecinos, y hay voluntad por parte de, del ayuntamiento, de ir adquiriendo, evidentemente, de ir adquiriendo la, la parte norte, aquella casa que hay, con toda seguridad, posiblemente dentro de un par de años sea de la propiedad municipal. Eh, las otras casas tienen otra servidumbre, pero también, también, va a caer, digamos... No, cuenta el ayuntamiento ahora es que tiene que desarrollar un plan especial de protección. Eh, ahora de mismo, Zé. no, no, no digo ahora mismo, pero sí si de a un, a un medio corto plazo eh, que se tiene que insertar en el plan general de ordenación urbana de Cabra y de protección de ese ámbito protegido como de, bien de interés cultural para de tratamiento de urbanístico de la zona, de qué se va a hacer, qué está permitido, qué no está permitido, y de adquisiciones en un futuro, sea vía expropiación, compra o como, como tanteo y retrato. Una eh, no, de no, las dificultades de la compra, Alberto, es que son casas ilegales. Pero tú compras el terreno, pero tú puedes comprar el terreno. Lo que se ve allá es de, esa, de ese ambiente urbanístico degradado por ser ilegal. ilegal. Pero sí, eh, se va a revisar no el plan general, sino el catálogo de protección de. No, el... Yo quiero, no, no me gusta pesado pero es que ahora el ayuntamiento, al ser declarado bien, tiene obligación de modificar el plan general de ordenación urbana con un plan especial de protección de ese ámbito ya. no es no Esa modificación es. sino que es insertar ese ámbito en el mundo. Uh -huh. hay que hay claro. si tienen alguna pregunta más Bueno, pues si no hay ninguna pregunta si no hay ninguna pregunta más pues de nuevo Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Antonio, por venir desde Cabra en esta tarde. Y nada, yo les invito a que vayan a, a visitar Cabra, a visitar su museo y, y cuando ya se pueda, la, la casa, la casa de Mitra, que, que bueno, que nosotros en el Museo Arqueológico de Córdoba estamos también muy contentos de, de que se pueda conocer exactamente de dónde procede esa escultura, porque como saben tenemos muchísimas otras piezas que están descontextualizadas totalmente, entonces el que al cabo de tantos años, de 70 años de, de que ingresara en este museo esa escultura se empiece ya a vislumbrar exactamente cuál podía ser su sitio y su función pues es importante para todos y para este museo también así que muchísimas gracias y le, recordarle que tenemos la última pieza del mes el domingo que viene y esto va todo muy rápido porque luego es que viene, que viene la semana de Nochebuena y viene la fiesta y bueno, pues tenemos, tenemos que hacerlo así que muchísimas gracias